Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a ver el movimiento circular uniforme. En esta clase veremos qué es el movimiento circular uniforme, qué aplicaciones tiene, ecuaciones de movimiento circular uniforme y por último ejemplos del movimiento circular uniforme. No siendo más, comencemos definamos el movimiento es el movimiento en el cual se describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular Entonces, para que haya movimiento circular uniforme debemos tener un movimiento circular como podemos ver acá de este carro que se está desplazando en este circuito miren que hay un radio que está recorriendo y un ángulo este ángulo Depende de cómo se vaya moviendo en todo el desplazamiento. Veámoslo más claramente. Tenemos esta rueda que está girando. Cada vez que va girando, se está generando movimiento circular uniforme, puesto que su velocidad lineal es constante. Como la velocidad lineal es constante, esto hace que haya una aceleración centrípeta, bueno eso lo veremos con algunas primeramente veamos las aplicaciones lo podemos ver en un movimiento de ballet también lo podemos ver en el movimiento que se da al pedalear en las bicicletas y por qué no también lo podemos ver en los juegos de atracciones en los cuales existen ruedas o elementos mecánicos en los cuales se generan movimientos circulares. Veamos las ecuaciones. Tenemos la primera. Periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. También frecuencia es la inversa de periodo que es n sobre t. W que es igual a 2pi sobre t donde W es la velocidad angular y T es periodo, y W que también es igual a 2 pi por frecuencia. Este W es la velocidad angular, no olvidemos, pero se puede calcular con el periodo y con la frecuencia. Entonces definamos cada una de las variables n es número de vueltas, T es tiempo, T mayúscula es periodo, F es frecuencia, y W es la velocidad angular. Entonces todas estas ecuaciones son importantes en el movimiento circular uniforme. Veamos otras. Tenemos la siguiente, V que es velocidad lineal, 2pi por R, sobre T por R, donde R es el radio, o también la podemos calcular con la frecuencia. Tenemos esto, a su vez, 2pi sobre T es lo que velocidad angular, o sea que la podemos definir como velocidad lineal es igual a W por R. Y por último tenemos la aceleración centrípeta. No olvidemos que en el movimiento circular, al haber velocidad lineal, se genera una aceleración centrípeta, que es velocidad lineal al cuadrado sobre R. Entonces, VL, velocidad lineal, R es radio, y AC se conoce como aceleración centrípeta. Estas serían otras ecuaciones que podemos aplicar para el movimiento circular uniforme. Ahora veamos ejemplos de aplicación. Tenemos este primer ejemplo. Una rueda gira a razón de 20 vueltas sobre minuto, encuentra el periodo, velocidad angular y velocidad lineal, sabiendo que el diámetro es 100 centímetros. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos la rueda, y nos piden calcular primeramente el periodo. El periodo es tiempo sobre número de vueltas, y sabemos que tenemos 20 vueltas por minuto. Entonces vamos a trabajar las unidades de minuto en segundos. Sería, un minuto son 60 segundos, y las vueltas son 20. Entonces vamos a poner 60 segundos sobre 20 vueltas. 60 dividido 20, efectuamos esta división y esto nos da 3 segundos. Quiere decir que el periodo son 3 segundos. Ya encontramos lo primero que era el periodo. Ahora miremos la velocidad angular. La velocidad angular, no olvidemos que es 2pi sobre p donde t es periodo, o también lo podemos hacer con la frecuencia. Cuando trabajemos con la velocidad angular, podemos trabajar reemplazando pi, que vale 3,1416, o dejarlo en función de pi. En este caso vamos a trabajar reemplazando pi como 3,14. Esto quedaría lo siguiente, 2 por 3,1416 sobre 3, o también lo podemos dejar en función de pi. Ahora, 2 por 3,1416 3,1416, dividido 3 nos da 2,094 y qué unidades tiene la velocidad angular radianes sobre segundos o sea que este es el valor de la velocidad angular nos falta encontrar el valor de la velocidad lineal como ya encontramos la velocidad angular podemos reemplazar acá pero primeramente debemos cambiar ese diámetro como son 100 centímetros lo debemos trabajar en metros y 100 centímetros equivalen a un metro, pero no olviden que acá estamos trabajando la ecuación que es con radio, pero el radio es la mitad, todo esto es el diámetro, toda esta línea completa, la mitad del diámetro es el radio, entonces vamos a dividir esto por 2. esto nos da 0,5 metros, con el radio reemplazamos, ahora sí la ecuación, nos queda 2,094 radianes por segundo por 0,5 metros. Efectuamos esta operación, no olvidemos que la velocidad lineal debe dar en metros por segundo. Esto quedaría 1,047 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad lineal. Ya encontramos la velocidad lineal, que era otra de las preguntas que tenía el primer ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Un automóvil con rapidez constante de 100 km por hora entra en una curva plana circular con un radio de curvatura de 0,2 km. Si la fricción entre los neumáticos y pavimento puede crear una aceleración centrípeta de 1,25 m sobre segundos cuadrados, pregunta ¿el vehículo dará vuelta con seguridad? Entonces, nos están pidiendo hallar la aceleración centrípeta y comparar con esta que nos dan. Entonces, tenemos lo siguiente, este es un movimiento del automóvil con rapidez constante y está con 100 km por hora. El radio que hay acá es de 0,2 km, pero miremos lo siguiente, la aceleración centípeta está en metros sobre segundos cuadrados, quiere decir que estas unidades debemos cambiarlas. Entonces, vemos que la sedación centrípeta para que el vehículo de la vuelta con seguridad debe ser menor a este valor y pues la sedación centrípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre r, esta sería la ecuación que deberíamos utilizar entonces tenemos lo siguiente primeramente vamos a pasar estos kilómetros por hora, los vamos a pasar a metros por segundo entonces vamos a multiplicar por un factor de conversión, mil metros son un kilómetro. Y las horas, igualmente, vamos a pasarlas a segundos. Una hora son 3.600 segundos. Cancelamos kilómetro y kilómetro y cancelamos horas y horas. Multiplicamos esto y esto nos da 27,77 metros por segundo. Al multiplicar estos dos valores y dividirlos por 3.600, nos está dando el valor de metros por segundo. ¿Qué son las unidades que nos quedaban? Ya reemplazamos la velocidad. Ahora vamos a hacer lo mismo con esa distancia que es 0, o ese radio que es 0,2 kilómetros. Multiplicamos por 1000 para cancelar las unidades de kilómetros y esto nos da 200 metros. Ya con este valor podemos trabajar en las unidades correspondientes. Entonces vamos a reemplazar. Vemos que la velocidad lineal es al cuadrado, entonces este valor lo vamos a elevar al cuadrado sobre el radio que es 200 metros. Al elevar al cuadrado, esto nos da 771,17 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, sobre 200. Efectuamos la división y se van a cancelar las unidades de metro cuadrado y nos va a quedar metro sobre segundo cuadrado. Esto nos da... 3,85 metros sobre segundos cuadrados. Pero miremos bien cómo la aceleración centrípeta dice que debe ser menor a 1,25 metros sobre segundos cuadrados. Como este valor es mayor, quiere decir que está superando la aceleración centrípeta. Por tal razón, si es mayor, ¿qué va a pasar? Pues el vehículo no podrá dar la vuelta con seguridad. Pero es mucho más arriesgado ya que esta aceleración es mayor a la que me está haciendo la fricción en el pavimento que me da el enunciado del ejercicio. Con esto podemos dar por concluido esta primera parte de movimiento circular uniforme. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves